porque necesitamos el agua para nuestros quehaceres cotidianos. Muchísimas gracias. Bien, Así gracias anda a, hoy. Gracias a Fulvio. Hay que decirle a la gente que no use eh, ropa oscura, sobre todo negra, sí, que sí. el negro tiene tendencia a no... A, a, cata todos, a, todos los rayos de sol, Exacto. No, y no, lo disipa. Y no disipa ninguno, entonces por eso es que es más caluroso. Ropas ligeras y, y, y de colores claros. Exactamente. Bueno, mis amigos, seguimos entonces. Vamos a ver, eh, la Junta Central Electoral, a través de su Dirección Nacional de Elecciones, sostuvo ayer domingo una reunión de trabajo con los delegados acreditados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en la cual fueron revisados y firmados por los mismos los formatos de boletas presidenciales y senatoriales que serán utilizadas en las elecciones del 5 de mayo. El PRD presenta ante la Junta Central Electoral argumentos que legitiman la casilla número 3 en la boleta electoral. Resulta que entre el PRD y el PRSC hay un pleito por la casilla 3. Se la disputan ambos. De ahí es que viene este asunto. Miguel Vargas Maldonado remitió el sábado una comunicación escrita al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, y además, y demás miembros del, del pleno de esa organización, donde presenta la base legal que mantiene al Partido Revolucionario Dominicano en la posición 3 en la boleta electoral para las elecciones del 5 de julio venidero. El Tribunal Superior, dice administrativo, debe ser superior electoral. Debe ser sí, electoral. Decir, que es el competente. Claro. Hay un errorcito aquí. El Tribunal Superior Administrativo, bueno, Tribunal Superior Electoral, perdón, entiende que los argumentos presentados para rebatir el criterio del promedio de votos es inaceptable, no quebranta eh, precedente alguno, no viola la seguridad jurídica y tiene plena base legal. El tribunal anunció su aceptación parcial del recurso del Partido Revolucionario Dominicano que pidió figurar en la casilla 3 en la boleta electoral posición en la que ahora está el Partido Reformista Social Cristiano. Precisamente por una decisión del Tribunal Superior Electoral. Lo que yo pienso que quizás sea difícil que eche para atrás. Claro. Bueno, esa es la, esa es la cuestión, Fulvio. Bueno, amado. ¿Quién iba a creer que el PRD <risa> iba a estar disputando la casilla 3 que la casilla 4? Sí. Parece ser que en este país los líderes no aprenden a renunciar. Oye, y déjame agregártele algo. La más ...formidable maquinaria electoral que ha conocido este país. Claro, claro. El claro. PRD. Eso había que verlo. Exacto. <risa> los lo, que lo han emulado han sido los PLDistas ahora, pero sí, indudablemente sí, sí. que era una, maqu una maquinaria... Y cómo representaba fórmida? la base social, ¿verdad? Esa euforia. Claro. Y ese discurso de Peña Gómez, si uh. me tocan, se prende la isla. <risa> Señores, y ver el PRD en la situación que está hoy en día... En los países desarrollados es común ver a líderes por unas elecciones, por una contienda electoral y no sacar los escaños que ellos esperaban, simplemente presentan su renuncia y le dejan eso a otro. No, no, no. Este hombre, eh, Miguel Vargas, continúa como presidente vitalicio. Ilegal y está. Totalmente, en el cargo. totalmente. Entonces eh, continúa ahí ahora peleando una casilla. Peleando una casilla, más por la casilla, por los recursos tal vez que esto pueda representar. Claro. <risa> ¿Verdad? Pero eso es bien penoso. Después que el Tribunal Superior Electoral, que es el tribunal competente, a tomar una decisión, vienen entonces los alegatos de por qué debe ser la posición 3. La posición 3 del Tribunal Superior Electoral se la ha dado al Partido Reformista Social Cristiano y ha pasado al Partido Revolucionario Dominicano de Miguel Vargas, a la posición número 4. Lo cierto es que si se midiera ahora, la posición del PRD pasaría como a la 7 o a la 8. Porque se está quedando vacío. Se está quedando sin dirección en la mayoría de los pueblos de República Dominicana. Fulvio, una preguntita ahí mismo, en eso que dices. ¿En Nagua, en qué pueblo fue que Agua, la todo, militancia todo, completa del PRD la se fue? La dirección completa, completa. La dirección. Todo. Sí, sí. Y así está pasando en muchísimos pueblos. Se están quedando prácticamente solo Por eso, eh, en las mediciones de esta contienda electoral que va a haber el 5 de julio, el PRD va a quedar en una casilla eh, por encima de las 7, las 6, las 8. ¿Por qué? Porque el trabajo que han hecho es un trabajo de bisagra. Es un trabajo eh, simplemente como proyecto económico, no un proyecto político político encaminado en buscar los mejores intereses del pueblo. Y en estas condiciones, en que la Junta, el Tribunal Superior Electoral, ha determinado a, a dos o tres días de las elecciones, es difícil eh, hacer cambios porque hay que imprimir boletas y hay que hacer una, una serie de trámites y logística del montaje que tendrán que conocer a vapor eh, esas, esas acciones que está solicitando el PRD pero dudo que el Tribunal Superior Electoral pueda tener algunos cambios en la posición de la casilla del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, vamos a ver qué nos dice el amigo La Lantigua. Yerjan. ¿qué opinas con relación a esto del Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista Social Cristiano, el número 3 de la boleta, el número 4? Bueno, tú escuchaste el background que se leyó aquí adelante. ¿Me escucha, Yerian. ¿Me escucha? Mira a ver si está muteado. ¿Me ahora? Ahora sí, sí, sí ahora sí. sí. Eh, lo más importante de todo esto es poner a la gente en contexto, en contexto por qué está sucediendo esta situación. Resulta que en el año 2016 el propio Partido Reformista fue el que le solicitó a la Junta Central Electoral que definiera cómo era que se iban a elegir la, las posiciones en la boleta y lo de partido mayoritario, y entonces, en función de esta solicitud, se emitió, ¿verdad?, eh, una solicitud a cada uno de los partidos para que emitieran sus opiniones de cómo creían ellos que debía hacerse. Eh, el, el, P, eh, el PLD dijo que, o sea, eh, solicitó que fuera de manera, eh, con las elecciones presidenciales, que sacaran más votos en las elecciones presidenciales, el reformista lo dejó ahí, eh, ...prácticamente no dijo nada... ...el PRM solicitó que fuera de manera... ...que se contaran todos los votos... ...tanto de los, niveles, de los diferentes niveles... ...presidencial, municipal y convencional... ...y que se sacaron un porcentaje... ...así también como otros partidos se, se expresaron... La, ...la que se tomó fue la del PRM... ...y entonces la Junta Central Electoral... ...toma en cuenta a la hora de, de dar la posición, lo, las posiciones... ...de las boletas... ...toma en cuenta la, el total de los votos... ...que consigue un partido... ...y por eso si ustedes van a la resolución... Se emitió en ese momento la resolución 02-17, que fue la que, la que determinó las formas que se iban a elegir. Entonces, eh, el año pasado se emitió la resolución eh, 03-19, que le daba la posición 3 al Partido eh, al de reformista social cristiano Yo estoy de acuerdo en función de cómo se de cómo se eligió la, boleta, la, la posición en la boleta, más no estoy de acuerdo con relación a la, a la resolución, porque yo entiendo que si ustedes van a la resolución, eh, se van a dar cuenta que el PLD aparece ahí con 5 millones de votos. Entonces, ¿Cómo es que 5 millones de votos eh, contaron ahí los votos presidenciales, condicionales y municipales? Y entonces hubo un partido, que es el PCR, Partido Cívico Renovador, que manifestó que esto era inconstitucional, por cuanto habían partidos, y esto, va, y esto le va a servir a la fuerza del pueblo, que a veces no participan en una, en una en un nivel, por ejemplo, en el nivel congresional, o solamente participan con un candidato y esos votos no se le van a sumar en total y, por tanto, no se le puede medir, a, por ejemplo, a la fuerza del pueblo como que es un partido eh, de, de, de menos gente en función de la cantidad de votantes en los diferentes niveles. Y por eso, entonces, ahí es que está el, la disyuntiva de si es constitucional o no el hecho de que se cuenten todos los votos de los diferentes niveles para tomar entonces un porcentaje de eso. En función de ya eso que se había eh, emitido por resolución, sí le corresponde entonces al, P, eh, al, al Partido Reformista la posición 3 y al, y, al, y al Partido Revolucionario Dominicano la posición 4 en función de esa resolución. Sin embargo, cuando usted lo, lo, lo, lo analiza de manera profunda, se va a dar cuenta que hay partidos, que por ejemplo no van a participar en el nivel municipal, como es el caso de la Fuerza del Pueblo, que participó muy poco eh, a nivel municipal y que va a participar poco a nivel congresional, eh, y entonces eh, esos votos no se le van a contar, por tanto va a ir en detrimento de ese partido. Y en función de lo que hemos visto y hemos presentado, que en las elecciones eh, presidenciales vota el 70%, 73% promedio, del electorado, entonces debió ser esa denominación la que se tomara para dar la posición a los partidos por cuanto en las presidenciales siempre vota un 73% y en las municipales y congresionales nunca, nunca llega eh, o nunca excede del 56% y por tanto entendemos que debió elegirse la posición de los de, la, de, la, de la, en la boleta en función de las elecciones presidenciales eh, porque ahí hay mayor cantidad de votos y por tanto el el número sería ma mayor. Bien, gracias, eh, Yerjan Francis, que también Buenos está días. en su casa. Buenos días. Buenos días, agradecido de Dios por la luz de este día. Vamos a ver y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Mira, en eh, la forma que lo explica Yerjan, pareciera que hay errores de operación de la institución que ha debido de hacer la planificación o la indicación en qué posición cor eh, corresponde. Pero todos sabemos que ha habido eh, unos tiempos, unos plazos, sobre todo el 2019, el par los partidos aliados a la Fuerza del Pueblo y, y Juntos Podemos, partidos reformistas, iniciaron una campaña en una posición que le correspondió por lo que explicaba Yayan lo cual fue objetada por el Partido Revolucionario Dominicano, la Junta se dejó llevar y a todas luces se sabía que cómo estaba era lo que correspondía por, por muchas razones que lo ha visto ahora el tribunal. Eso no es ingenuo. Eso produjo unos gastos para, el partid para los partidos que operamos con el número 4, y que próximo a las elecciones debimos de cambiar toda la publicidad. Eso quita las ganas a cualquiera. Un mes antes de o 45 días o lo que sea, después que tú tienes meses haciendo inversión con una con una publicidad sí. donde existe el número 4 y se puede ver sencillo porque lo que el número 3, perdón, se puede ver sencillo, pero eso generó un gasto que ya el segundo eh, tramo cuando ya debíamos de tener el 4 no había dinero en lo particular que yo ten, no tenía por qué hacer tanta inversión debía de cambiar y lo que hicimos como opción fue pegarle el 4 a los letreros por eso yo digo que eso no es ingenuo y ahora próximo a las elecciones presidenciales y congresuales vayan y vean ¿Por quién es que está pidiendo la fuerza del pueblo y, y partidos aliados junto al partido reformista, que es el quien, quien personifica la alianza? Van a tener que cambiar, van a tener que colocarle el número 3 nuevamente. Por eso yo digo que eso no es ingenuo, eso es una estrategia política que se fue ya al escenario que debía de, de, de definir, no la Junta, porque la Junta indefiniblemente ha estado actuando conforme a los planes políticos del partido oficialista. Francis, Aunque no lo, aunque no lo quieran creer. Esa es mi posición. Dígame. Francis, una pregunta. ¿Me escuchas? Sí. ¿Tú estás de acuerdo con que sea, con que se elija la posición de los partidos en función de la cantidad, de la totalidad de votos, por ejemplo, a nivel municipal, congresional y presidencial? Claro, porque eso que es lo que define la militancia y la, y la voluntad popular. Y si la voluntad popular se define por la mitad más uno, ganó ese. Y no, ese no, es un partido de mayor votación. Escúchame, es que se hace como una especie como de duplicidad de los votos. Por ejemplo, si tú vas a la resolución, te vas a encontrar con que el PLD aparece con 5 millones de votos sí. en una elección. Y, y eso no es real. Lo que pasa es que sumaron los votos de la presidencial más los votos de la congresional más los votos de la municipal y entonces los juntan todos aplican? como no, si no, no una... eh, eh, en eso Hay tú tienes razón eso de... entonces, tú lo que el... dices, eh, ahora te entiendo tú lo que dices si sí, si sí, sí es preferible porque estamos hablando de la presidencial exactamente no que se no que se sume las municipales lo que tú entiendes eh, no y, y, y así es que está lo suman todos por ejemplo suman mm -hmm. la, la la sumatoria de todo y por eso tú ves que aparece el pld con 5 millones de votos, el PRD aparece con, con el, el reformista con más de un millón de votos que no lo sacaron en ningún momento, lo que, porque se hizo la sumatoria del total de los votos en, en los diferentes niveles. Entonces, a ustedes como, como, como partido no le conviene porque hay lugares donde ustedes no van a participar en, en, o no. no participaron en las municipales y no participaron sí, en la comunidad. Tiene y por razón. No, Bien. No les, no tiene razón. Van a sacar. Mira, la fórmula, la fórmula siempre ha sido un poco eh, confusa. Y como está diseñada la ley electoral que yo he dicho siempre que va a llegar a las elecciones mutada con una serie de, de artículos que no posee ya para fines eh, concretos de, de enfrentar cualquier situación. La ley está inhabilitada en muchos aspectos que no son los mismos con la que inició. Y eso tiene que buscarse la vía, que sea la vía más democrática y en esa parte ciertamente se computan o se les rebajan votos que en la presidencial es probable superen por el doble lo que ha sido la, la congresual. Y, y razón es cierto. El partido Fuerza del Pueblo y aliado, partido reformista, por condiciones estratégicas, se participamos con las municipales, apenas creo que fueron 18 alcaldes, y en las congresuales hay 23 provincias. Primero, apoyando al Partido partido Revolucionario Moderno, que por primera vez estaríamos votando en un PRM todos los que en principio éramos eh, eh, oposición. Y esa ha sido una de las condiciones más espectaculares que ha tenido la crisis política que arrojó a partir del, de, los, de octubre 19. De todas maneras, lo que quiero es darle mi opinión, respecto a estos cambios, que en principio lo estuvo haciendo administrativamente la Junta, y que ya llegó a un, a un orden jurisdiccional que corresponde y es prácticamente un, un, un tribunal de cierre de ese tema. Bien. Ahora, sí debemos evaluar esa parte que tú dices, Yayan, a futuro, para democratizar más y verdaderamente ver dónde está la voluntad del pueblo y que sea esa la que se tome como condición para tener Bien. posición y esa es la que le va a dar también la oportunidad de. Estoy de, tener de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo y con Yerjan. Vamos a escuchar a Carolina a ver qué nos tiene. Gracias, amado. Eh, gracias, gracias, Francis. Me sí. parece. Eh, yo no sé si soy yo, pero Carolina no se escucha. ¿Me escuchan? Mueve el cable. El cable del... ¿Me escuchan ya. ahora? Se okay. oye, se está escuchando. ¿Me escuchan? No, se escuchó un poquito. Parece no, que cuando movió, movió hay que... algo ahí. Arigiale. Vamos a ver ahora. Ok, eh, me sumo a uno ahí, de, sí. de los puntos que planteaba no, Fulvio. Se está cortando. Bueno. Vamos a ver, háblale mientras tú mueves. Me escuchan ahí, no muchachos. Usted... Me escuchan. <ríe> Oye, qué técnico. <ríe> ah, Atención, no, no es de acá. Bueno, pues... Vamos a ver, continúa. Acá, vamos a ver. Está hablando. ¿Más? No. Continúa más o Está si no hablando, se no se escucha. Bueno, eh, bueno, mira, yo creo que, que la propuesta de Yerjan tiene, tiene, tiene sentido. Veo que Francis finalmente asumió también la, la misma posición. Eh, el hecho de que se estén sumando, para poder establecer la posición, se estén sumando votos de una, de otra y de otra elección, indudablemente que eso duplica los votos. Duplica sí, la cantidad. Sí. Porque si sí. yo voté por el por el PLD vamos en, en, la, en la municipal y vuelvo a votar por el PLD en la presidencial pues indudablemente que me están sumando dos veces el, mi voto y así sucede con Amado. mucha gente y ahí es que... Está. Sí, dime. permíteme leerte el dato Mira, eh, aquí están los votos. Dice que el PLD en las últimas elecciones, o sea, en el 2016, sacó 5.758.000 votos. No, que no. El PRM sacó 3.246.000. El Partido Reformista sacó 1.200.000. Y el Partido Revolucionario Dominicano, 969.000 votos. Ahí hay más votantes que ciudadanos <risa> dominicanos. Exactamente, está eh, no, claro, entonces está duplicado y a veces hasta se triplica. Exacto, eh, y eso es lo que planteo. Bien, sí, mira, eh, me parece bien el hecho de que se asuman las posiciones o el número de los partidos no por, eh, en función a la cantidad de votantes. Me dicen los muchachos que es allá. No se escucha. Aquí sí se oye no. en el canal, es en el a veces. ahora sí se escucha entonces. Inténtalo, acércate un poquito más el micrófono. No, que es allá, que no se escucha. El canal me escuchó bien. Entonces. Creo que te está escuchando por el micrófono de Amado, en esa distancia. Estoy bien. Sí, adelante. Bien. Entonces, eh, me parece bien que la posición de las boletas sea. Eh, la posición que ha asumido Miguel Vargas es natural, que él quiera de alguna forma defender Por la supuesto. posición de su partido. Mm. Qué pena en esto que ha caído, uno de los partidos más grandes de nuestra historia. Y que luego de pasado, este proceso electoral del 2020 quedará muy, muy poco de lo que se conoció como PRD. Y dígase usted si el PLD sale del poder. Si quedan cinco gatos, va a ser mucho, con el perdón de los PRDistas. Ay, yo pensaba que era de los gatos. Sí, y de los gatos también. Sí, gracias, amado. Entonces, este señor ha hecho todo lo posible para que ese partido esté en la posición que está hoy, en el descrédito que tiene hoy, en la poca importancia que tiene hoy como partido eh. De, o sea, como el partido que fue en algún momento de su historia O sea, tú cosechas lo que siembras No, ha, no es eh, de menos esperar Y todavía una posición número cuatro me la encuentro importante Para la posición que se supone que tiene este partido dentro de la ciudadanía Miguel Vargas lo único que le ha importado y lo ha demostrado es lo, cómo se pueda beneficiar estando eh, en un partido que alguna vez fue mayoritario. Me parece que la posición 4 todavía es mucho para el PRD y que entiendo que para el Bain, para las próximas elecciones debería estar en un 7, por allá lejano o menor eh, o más lejos aún. Bueno, gracias Carolina. Vamos a, vamos a decirles, eh, amigos, la pregunta del día. ¿Considera usted que el Partido Reformista tendrá más votos que el PRD en las elecciones del 5 de julio? Eso es muy claro. como medio lucubral, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué opina la gente con relación a eso. Definitivamente, el Partido Reformista tendrá más votos que el PRD. El PRD como partido eh, aliado. Se ha convertido en un partido verdaderamente de ciclas. Ahí no hay nada, es un cascarón, no tiene ideales, no tiene principios. Simplemente es una posición que permite cubrir necesidades de salario a militantes de ese partido. Y es, y es la vía por donde se han logrado eh, extraer dirigentes de otros partidos porque le han dado posición. Bueno, gracias Francis. Señores... So Tú algo así. No, que simplemente le estamos juramentando toda la dirección del PRD a nivel nacional. Ahí tienen no está, que, oye, tener, oye, tienen oye. que tener cuidado con eso, Fulvio, a quienes, no está, oye, juramentan, oye, a quienes juramentan, porque tú sabes que hay mucha gente de reputación dudosa. Entonces, claro, claro. Se, de alguna forma, se puede entender o percibir en la población que el PRM, de la mano de Luis Abinader y todo su equipo, está recibiendo todo el que quiera no, llegar. No, no, no, no, y hay que, que ser muy delicados. En delicado política con eso. y en campaña, pero el PRM se <risa> está vendiendo como una opción de cambio. Solamente se crea mayoría con la diversidad esa opción de cambio no se juega no se negocia no se negocia Carolina Entonces, bueno. cuidadito con eso para que no le llamen Carolina, más lo de quieres, lo mismo como es el término aconsejar. que hablar Carolina solo que le quiere aconsejar que dejen el triunfalismo son las 7 bueno. y 39 hay una llamadita más <risa> ah, hay una llamada. vamos a escuchar la llamada y después vamos a decir que pasa a las 7 y 39 minutos adelante <risa> Buenos, buenos días. días. Buenos días, buenos días. Adelante, caballero. Francisco. Deme en retorno aquí un poquito más. Francisco. De Piarenoso. Ah, Francisco, buen día. Bueno, buen día. La, con razón a la pregunta que ustedes están haciendo, que si el partido reformista va a sacar más votos que del PRD, eh, yo quería que usted le añadiera otro pedacito Ajá. A, a la pregunta. Ajá. ¿Y ¿Podrán mantenerse uno de los dos como partido mayoritario? Porque... Eh, con el con el problemita que tienen entre la fuerza del pueblo y el partido reformista, yo creo que los dos van a tratar de mantenerse como partido mayoritario uno Vicente tercero, otro quizá quizás en cuarto entonces hay que ver cómo se pueden dividir esos votos entre la fuerza del pueblo y el partido reformista sabiendo de razón que el tiene gran incidencia en el partido reformista hay que ver hasta dónde lo puede llevar, por eso me gustaría como que la pregunta sea ¿podrá el partido reformista y el PRD uno o dos saca más votos y mantenerse entre en, en, en los primeros lugares. Entiendo. Gracias, gracias a ti te entiendo. Una buena, posición sí. bastante lógica.